contraofensiva de la derecha, nos puso más alertas, estamos más conscientes de los peligros que estamos enfrentando a partir del loafer, de la promoción de la desestabilización, que se enmascara de muchas maneras, no con ONGs, pero también aparece de manera directa, con golpes. Tenemos también un nuevo contexto geopolítico global que, eh, que nos permite ver una multipolaridad, pero que no termina de consolidarse, de, af de afianzarse. Nos, como retos, como retos quisiera destacar esto que nos dice el doctor Cifrido Reyes, los, que los líderes sean coherentes. Necesitamos esta coherencia, pegarnos a los programas, a pegarnos al pueblo, a las necesidades, a, eh, a las expectativas y a las promesas que se han hecho en campaña. Por otra parte, la cuestión de la soberanía, que además fue el tema de la mesa anterior, que ningún proyecto de transformación o revolucionario puede convivir con el imperio. Tenemos que actuar como bloque latinoamericano. Eso también creo que es de, de resaltarse. La idea de retomar la UNASUR con una perspectiva de la CELAC. Y finalmente, gobiernos, gobiernos que sean para el pueblo y con el pueblo que no nos quedemos simplemente siendo buenos gobiernos sino que nuestro trabajo se enfoque en crear poder popular protagónico, como dicen nuestros hermanos de Venezuela. Tenemos que seguir fomentando esta cultura del poder popular y superar esta visión institucionalista y paternalista de, eh, de las instituciones. Y bueno, para esta segunda ola. También me parece muy importante remarcar que estos grandes bastiones de Venezuela, de Cuba, incluso Nicaragua, como se ha mencionado, han sido fundamentales para que pueda resurgir, renacer esta segunda ola de gobiernos progresistas.